¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad craneana? Soy Toño Silva, la Macoña, guitarrista del cráneo, ya saben. Pues hoy vamos a platicar un poquito de cómo colorear un solo de guitarra. Normalmente cuando uno empieza a tocar, todo el rock, quieres si que tus solos suenen poderosos, pues lleva un tiempo ir buscando el sonido. Te voy a pasar unos tips para que vayas entendiendo más o menos de qué forma puede brillar más tu solo y cómo se puede entender más, que eso es lo más importante. Muchas veces, sobre todo cuando queremos tocar muy rápido, creemos que con mucha distorsión y mucha ganancia pues lo vamos a lograr, pero pues a veces no es ¿sí? Pues mira, yo te voy a platicar más o menos Cómo coloreo mis solos. Dependiendo de la canción, si es una canción poderosa Pues vas a ocupar un, una distorsión más Que esté un poquito cargadita muy, muy, muy sequitos pero, digo, bueno, normalmente uno empieza por ese lado Pero yo he aprendido que para que un solo tenga profundidad Pues debe de tener más cuerpo, ¿no? Entonces, para empezar a que elegir la pastilla que tú quieras usar Dependiendo del solo Por ejemplo, yo la del puente la uso mucho para los solos que son, digamos, más rockeros Y por lo regular les pongo eh, una distorsión fuerte Y un poquito de reverb y un poquito de delay El delay lo que hace es que te da profundidad Y suena más o menos así <risa> ese es mi sonido normalmente en los solos pero digo, lo puedes hacer con un tipo de distorsión más tranquila, inclusive por ejemplo para el blues, blues la distorsión tan fuerte la puedes usar con, un, con tu pastilla del brazo, tienes un sonido un poquito más cálido o sea, ese sonido es por ejemplo para blues para te, a lo mejor un poquito de pop también en algunas cosas, y también puedes olear sin, sin efecto, o sea, sin, con la pura guitarra sola, ¿no? un poquito de reverb y pues más que nada el color también se vas dando con tus dedos por ejemplo para solos eh, con notas combinadas pues puedes usar una distorsión un poquito más leve con un poquito de delay y puedes hacer por ejemplo notas simultáneas ¿no? y así no se, no se pierden las, las tres notas suenan bien suenan claras y digo, todo depende de, de, del tipo de pieza que te puedes tocar pero lo mejor que puedes hacer es ponerle a tu solo eh, ganancia eh, la correcta no mucha un delay bonito una ecualización con medios altos los medios son los que te dan el poder para, para que la nota se sostenga un poquito de graves y muy poquitos agudos y no sé si quieren hacer comentarios preguntarme algo más es más o menos lo que yo ocupo para solear y pues es, es fácil nada más es justamente estarle picando a tus pedales o a tu pedalera y conocer bien tu app y pues así, así puedes hacer un solo bastante, bastante colorido y bastante que esté presente en tu pieza, ¿no? que no se pierda, porque si tú usas mucha distorsión y muy saturada, se pierde, se ¿sí? como un mosquito y pues ya no, ya no se distingue lo que estás haciendo, un solo debe ser claro, debe ser conciso y como lo he dicho en otros videos, pues procura que sea un solo que tú te lo aprendas y que lo puedas tocar siempre igual, para que la gente cuando escuche tu solo, lo sepa distinguir, y diga ah mira ese solo, está padre y va así, así y lo puede encantar, porque eso es lo más padre, los grandes solos de las grandes bandas, de las grandes rolas de todos los tiempos, son solo los que se te quedan pegados a tu cabeza y pues siempre ahí los vas a traer, este, reconociéndolos espero que te haya servido, deja tus comentarios suscríbete a la página de cráneo métete a nuestro canal de Youtube, pone la campanita ahí seguimos para la que sigue hasta luego